pulsan a rastro de la Policía Nacional por video en las redes sociales. Fue cancelado el rastro de la Policía Nacional, Nío Belis, Montero Montero quien rendía labor estando adscrito a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre Redes y que meses atrás apareció en un video que se hizo viral contestando preguntas y explicando a sus seguidores sobre cómo debían manejar varios temas institucionales. El raso respondía preguntas específicas que tenían que ver con el Plan Nacional de Registro de Motocicletas dispuesto por el gobierno central de la República Dominicana y que implementa el INTRAN. El entonces agente policial, aunque aclaró que no es permitido producir videos y hacer uso del uniforme paralelamente, se sintió en el deber de ofrecer respuestas a sus seguidores sobre el tema de las licencias para motoristas, a pesar de estar violando las normas institucionales. El video difundido por Montero Montero generó que fuera expulsado de la DGCET y fuera sometido a una investigación disciplinaria en el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, organismo del cual recientemente evacuó la sugerencia de destituirlo. La medida se tomó porque Montero, Montero Montero violó, las disposiciones de la Ley Orgánica 590-16 y 1116 de la Policía Nacional, en su capítulo 12, sección 1, según el telefonema enviado por la Comandancia General al hoy extrazo, donde se explica la razón de su despido, en el entendido de que Asuntos Internos interpretó su actuación como falta grave en detrimento de, en detrimento de ambas instituciones públicas. Él, él estaba contestando preguntas era Ajá, a los a la, usuarios a los usuarios de las redes sociales sobre ese plan de regularización de motocicletas. Ese video circuló durante un tiempo, eh, verdad, Hubo varios videos de él. Eh, Estuvo, estuvieron buscándolo y de, no sé qué pasó, que se borraron, parece que la policía se puso activa Entonces, y lo eh, borró. No eh, sé. La uniformada lo vio mal eso. Exactamente, pues eso fue una violación, como dicen ellos, a la ley orgánica 590 16 y Ok. No, o si sea, hay una ley. Lamentablemente. Pero como dice la ley, que, que, que no, usted parece, no debe hacer qué. Al dar informaciones, él eh, sobre este plan de. O sea. O sea él no tiene derecho de dar no información. No tiene derecho porque hay un canal dentro de, la, dentro de la institución. Hay canales y hay reglamentos donde esa información circula, ¿verdad?, desde, las, desde los altos mandos hacia la, hacia la población. Por ¿Sí? eso, por ejemplo, tenemos aquí, y lo podemos ver. Eh, con la vocero de la policía nacional aquí en el comando noreste y también a nivel nacional o sea que toda información que salga de, de ahí o sea que no pase por ese filtro entonces eh, es eh, okay. o sea es penable dentro de la policía okay. nacional es una violación a la ley hasta en compañía que él, tienen él, que él, mantener eso yo que, vi no el video que, que él, él lo, lo estaba lo haciendo como desde un carro con el uniforme desde un carro hablando ahí sobre esto que eso no es supuesto no, no la violó no por, la violó que no tal. puede hacer mi trabajo Se está, <ríe> fulano, está, está, ¿y ¿Qué entonces <ríe> claro y departamento para para yo y vocero desde la policía pero este hombre coge debió pedir un permiso para poder hacer eso debió ahí hacen ejemplo entonces la policía de que ya saben los otros rasos y los otros cabos que no pueden Da una, da una información si no tienen el permiso de, de la policía.